¿O no? ¿Sí? sí, no te preocupes, vamos a, vamos a editar. Yo lo ah, voy ya. a editar. dan que dijo él? De... Uh -huh. Dale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Eh, bueno, esta transmisión va a ser una transmisión especial eh, porque, pues, el día de hoy eh, Open Lab cumple dos años. Dos años de vida, bueno, de vida jurídica, pero realmente tenemos tres años de, de, de ir trabajando como colectivo eh, en estos temas que nos apasionan. Entonces, eh, bueno, por eso estamos aquí. Eh, algunas de nosotras que estamos trabajando en el Open Lab, que estamos eh, haciendo posible pues eh, estas, eh, estas aventuras en las que nos metemos cada vez. Y, y pues nada, este, Queremos saludar aquí y, y contarles algunas, algunas eh, peripecias y algunas aventuras en las que nos hemos metido. Entonces, hola María. Hola Francisco, hola chicos, hola chicas. Eh, pues emocionados, emocionadas, felices, contentos de tener ya dos años de aventuras, de actividades, de muchas cosas que hemos hecho y que seguiremos haciendo. Eh, entonces, como parte de, de, de lo que queremos compartir el día de hoy, ¿qué es Open Lab? ¿Qué es esto de la cultura libre? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es ese punto en común que hizo que esta familia poco a poco se vaya formando? Eh, ¿Qué tal si nos cuentas un poquito, Iván? Ok, muchísimas gracias. Igual, gracias a todas, todas que están viéndonos. Eh, el 20 de mayo lo tenemos en la fecha como el aniversario de, de OpenLab, como decía Fran en algún momento. Esta fue una fecha este, pensada a partir de, la, de nuestra adquisición del dominio, como ¿no? este, vinculado a una organización que está dentro de Internet, que está vinculada con, con la cultura digital. Entonces, nos, nos parecía como un hito, no la constitución jurídica, sino más bien el momento en que decidimos hacer esto público y eso significaba este, tener un dominio y poner el dominio al aire. Eh, nada pues, o sea, nosotros, lo, ¿qué es lo que hacemos? Nos dedicamos a dos cositas muy específicas, hacia la difusión de la cultura libre y también el fortalecimiento de comunidades de tecnología. Nosotros creemos mucho en que las comunidades son actores, ¿no? son, son actores de cambio, son actores transformadores e intentamos como apoyarlas y, y visibilizar también el trabajo de personas que están trabajando en cultura libre. Así es, y bueno, eh, la cultura libre es, es un gran paraguas que implica um, algunas cosas eh, que, que delinean pues, nuestro campo de acción: eh, software libre, código abierto, ciencia abierta, eh, el pensamiento computacional, y, y bueno, mm, muchas otras cosas eh, que vamos a irles comentando ahora. Entonces, eh, eh, ¿qué tal, Aileen? ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Hola con todos. Estoy súper feliz de cumplir un año con, con ustedes aquí trabajando para el software libre, por la cultura libre. Eh, muy honrada, muy feliz y les mando a todos un fuerte abrazo y, y muchas gracias por este año. Y es esa emoción, ese... ¿Sí, continua. No, sí. Sí. Ya, bueno, es esa es emoción, ese compromiso que pone cada una de las personas, lo que ha permitido que Open Lab y que comunidades afines eh, sigan como manteniéndose con actividades, sigan manteniéndose haciendo cosas, porque esto es como un trabajo que hacemos por, por el tema de la cultura abierta, pero poco a poco se ha ido incursionando en otros temas como educación, como cultura, como ciencia, temas un poco más sociales que de a poco han ido como marcando la identidad de este colectivo, respetando como las afinidades, como los intereses, como los gustos, como las áreas de trabajo de cada uno de los miembros del equipo. Una de las cosas que de verdad, que de verdad es súper, súper bonita de Open Lab es eh, el nivel organizacional horizontal que se maneja, que literalmente tú vienes, propones algo, seas o no seas parte del equipo, te dicen, hagámoslo de una. O sea, no es como que, que te dicen, ah, pero esto, pero lo otro, sino que eventualmente habrán algunas preguntas como para ver si la idea está, está buena, si es que sale, pero siempre hay apertura a que se hagan literalmente todas las cosas que tú quieras hacer. Entonces, de todas estas cosas, de todos esos crecimientos, alguien por ahí también hablaba que, era, que Open Lab daba primeras oportunidades. Entonces, en ese momento quiero dar paso a Cristian Guayasamín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, me pongo en pantalla. Bueno, sí, continuando con un poquito lo, lo que decía el, el IIM, yo resaltaba bastante en algunas momentos en algunas conversaciones con personas que el Open Lab ha sido un espacio para crear oportunidades y primeros trabajos eh, sentimos el orgullo de decir que bueno el primer trabajo oficial de Maris era aquí lo mismo también de Aileen o sea, podemos decir que gente tan profesional va, va, va a salir del Open Lab y directa, directamente mis primeras oportunidades también han sido aquí y hablando de oportunidades es, es importante ver que el Open Lab ha sido un lugar para incentivar nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestros intereses. Eh, Mari, eh, impulsando la creación de comunidades, impulsando la creación de, de solo, bueno, el apoyo a software Libre, Francisco Igual, con ciencia Abierta, tenemos Iván con temas de videojuegos, a mí con pensamiento computacional y educación. Entonces, siempre el Open Lab es un lugar open, abierto, eh, desde, la desde el profesionalismo, desde la dedicación académica, desde eso, hemos podido llevar los temas que nos apasionan y nos gustan, y los hemos llevado extremadamente bien, Ese es un orgullo, ver cómo se dan los eventos, cómo se van dando las cosas. Entonces, eso, por mi parte, tal vez, Iván, continuamos. A mí me gusta lo que decía Lamari sobre eh, el, el carácter horizontal. Pues... Bueno, llevamos dos años y aún estamos ejercitando formas de, de organización. No, no sé si pasamos a como a nuestro día a día del Open Lab, pero intentamos manejar estas, experimentar con formas de organización y experimentar con formas de tomas de decisiones. No es como completamente perfecto, va a seguir evolucionando. Creo que algo que a mí me gusta es el carácter autónomo que tiene el Open Lab. Y la, la capacidad de experimentación sobre la organización que tiene. O sea, y al mismo tiempo trabajar sobre nuevas metodologías, este, buscar eh, referencias a cosas que existen. Eventualmente el sueño sería que lo que se convierte en una DAO, en un futuro, en una organización descentralizada. Obviamente que eso va a tomar tiempo y se tiene que tener una experiencia. Pero yo siento y, y me, quiero, me gusta mucho la idea de, de pensar un espacio como bastante autónomo, descentralizado, independiente y que tenga la capacidad para poder gestionar la propia creatividad interna de los miembros y también de su propio crecimiento es difícil hacer eso, pero es posible, y es posible por medio de la experimentación sí yo hoy quería decir unas cosas, nosotros como Open Lab, y lo digo muy orgullosamente, nos hemos equivocado en formas que nadie más ha equivocado, porque la verdad hacemos cosas que nadie más ha hecho, entonces, eh, tenemos equivocaciones únicas que digo, lo digo con orgullo, nadie más ha equivocado haciendo esto, entonces, y siempre cada proceso pues es aprender y. En, como lo, lo dice Iván, siempre ha sido un reto organizarnos tantos, tantas que somos ahora, eh, tan diferentes que somos, tan talentosos talentosos, entonces siempre es un reto. Eh. Y si me permiten contar un poquito cómo es el día a día, nosotros para eh, llegar a hacer un evento, llegar a hacer una propuesta, eh, pasamos por un montón de equipos. ahora estamos cinco, pero es verdad hay mu mucha gente detrás que tratamos de reunirnos casi todos los días. No lo hacemos todos los días exactamente porque eh, tenemos unos reuniones, el uno está para acá, el otro está viajando, eh, estamos en clases, con, entonces, pero siempre estamos ahí en contacto, tratando de unirnos, buscando las herramientas, obviamente dando prioridades libres, no, siempre se puede, para poder organizarnos en el trabajo, para poder siempre estar en común. La idea es estar conectados, conectadas, estar en, estar en una línea clara de lo que vamos a hacer. Es es increíble a veces uno termina la semana y es cómo hemos hecho tantas cosas como yo a veces me pregunto cómo Francisco sigue con cabello ¿Cómo, cómo estamos así porque la verdad es tan tantas cosas que hacemos Sí, yo también ya me estoy cansado entonces es es eso es que es contarles un poquito eh, el caos tan hermoso que vivimos el día a día porque sí es un poquito organizado una cosa, luego ya viene la otra, la siguiente semana viene otro evento, estamos de uniones con socios, con socias, pero siempre por un objetivo, que es como, bueno, ya no van a ver después, yo siempre le he visto a López López como una trinchera, como ese huecos de defensa. Estamos aquí impulsando cosas, tratando de mover milímetros, tratando de mover centímetros, tratando de mover poco a poco, alcanzando objetivos. Entonces, y, y lo hacemos... El hombro, hombro, espalda, espalda, con el equipo y con muchas instituciones que tal vez ya llegará el momento de hoy de nombrar las instituciones que trabajan con nosotros, con nosotras. Pero siempre lo hacemos eso, en, en pie de construir temas, de trabajar, de impulsar comunidades, de impulsar temas. Y yo aquí daría en temas de organización, tal vez si Francisco quiere opinar. Eh, bueno, no, yo quiero mencionar, quiero mencionar también a las personas que no están ahora conectadas en esta transmisión. Eh, pero que también son parte del Open Lab y, y parte fundamental también, como por ejemplo Samantha Ulloa, que es quien hace los diseños, esos hermosos diseños que nosotros siempre difundimos por redes, bueno, que los difunde, que los difunde Mari por redes. Eh, está también eh, eh, Rubén Zavala, pues que con su experiencia y su sabiduría eh, nos, nos aconseja y nos guía también. Este, está también eh, eh, María Cristina Martínez, está también Silvia Albuja, está Ricardo Vila, bueno, eh, que, son también, que son también parte de, del Open Lab, ¿no? y, y de alguna manera también es, eh, eh, han hecho posible eh, todas las actividades que, que estamos haciendo. Eh, y, y, y claro, es que también es, es un poco... Eh, así como, como OpenLab nació de la internet, pues nos basamos en la cultura digital, la cultura libre, eh, y es un espacio comunitario, pues es de ahí mismo donde nos hemos conocido cada uno de nosotros, ¿no? Este, con, con el Iván, de, en, en, la, en la comunidad eh, del Media Lab en su momento, eh, con, con Mari, en la comunidad de, de, de software libre, ¿no? Es que alguna vez... Eh, la invitamos a participar en un evento en Frisol, a liderar un, un proceso, pues y lo hizo fabulosamente. Eh, claro, nunca llegaba a las reuniones, nunca, nunca aparecía, llegaba tarde, ya, ya, yo ya, ya, ya, ya. Pero el día, el día del, del, del, del evento estuvo ahí liderando eh, la plataforma de Rocket Chat, eh, con 800 personas que estaban conectadas ahí en el Frisol del 2020, que fue este, virtual. Y, y pues fue un, un trabajo de lujo que hizo allí, ¿no? Y desde entonces, pues, dijimos, ok, tenemos que sumarle al equipo. <risa> y estamos muy orgullosos de que la Mari esté con nosotros. Así como Aileen también, eh, que en distintos espacios eh, se conocieron con el Iván y, y pues, eh, se ha sumado el equipo y, y así con cada uno, con cada uno, ¿no? Este, Samantha Ulloa del espacio del Media Lab también. Eh, y, y, bueno, ahí hay muchas, muchas historias para, para contar. No sé si también alguien quiera comentar algo. Sí, sí. No, no nos falta nos faltan... nombrar eh, este bueno, no, creo que a la, persona, a la última persona que se unió al equipo, que es Corina. Eh, Corina junto a Iván y, bueno, y directamente Mari nos ayudan a difundir lo que hacemos. Eh, Corina es escribiendo notas antes y post de los eventos, entonces es una ayuda bastante interesante y... Y siempre tener gente en el equipo siempre ayuda. Ahora podemos decir que somos un equipo con un 60% de presencia femenina, que también es muy importante. Eh, sí, eh, y, y de personas talentosas, o sea, no simplemente decir, están ahí, ¿no? Somos excelentes en su área, estamos ahí cada día a día. Yo no sé si Mario y alguien quieren decir algo. Sí, yo quería eh, robarme un minutito al el espacio, porque quería hacer dos menciones muy importantes que yo creo, una es con mucho, con mucho pesar y con mucho dolor, eh, de Iván Lazo, que, o sea, yo en el poquito tiempo que alcancé a conocerlo, lo dejamos un mes, y realmente se robó mi, mi corazón, y cuando eh, él partió, o sea, dejó un, un hueco muy grande en Open Lab, que yo creo que nunca nunca va a ser posible de llenarlo. Yo creo que no solo era una gran persona, sino como profesional, era genial y todo, y, y se, se robaba tu, tu corazón muy rápido. Entonces, por un lado, hacer mención de, de él, que ya no se encuentra con nosotros, pero que nos dejó mucho, mucho, mucho a, a todos a nivel profesional y personal. Y por otro lado, también quería hacer mención de, de Alex Almeida, que quiero que nos acompañe, porque él siempre está detrás de, de todos estos procesos, ayudándome y sin él yo no, no estaría aquí. Eso, les, les mando un fuerte abrazo. Eh, bueno, yo brevemente para no robar mucho tiempo al micrófono, agradezco a todos por a Iván en particular, que ha sido un gran amigo y compañero, y, me, y por él me he vinculado a estos espacios. Yo pienso que el software libre, que se basa en en, libre en el sentido de un féteres en inglés, de romper cadenas, se refiere a, a romper el capitalismo cognitivo y permitir el acceso abierto al conocimiento y a y la tecnología a todos para que, y a todas para que podamos te, cambiar el, la, la mentalidad del homo, del homo economicus al homo recíprocans, comenzar a que nuestra finalidad sea el, la reproducción de la vida y no solo la reproducción del capital. Y pienso que también la cultura libre detrás tiene esa apuesta, esa apuesta política. Gracias, eso no más quería decir. Claro, y estos espacios no se tratan a lo mejor de compartir pobreza, sino de repartir la riqueza que hay en cada uno de los miembros de las comunidades. Eh, como bien lo dijo Cristian, como bien lo dijo Aileen, eh, hablan muy bonito de la relación que tienen con las demás personas, eh, Francisco, también eso parece también una exposición de, de cosas ocultas también del equipo. Pero lo importante de esto es que, que el equipo hace esto día a día, juega, bromea, o sea, no es como que son un grupo que se dedica a organizar eventos, que se dedica a hacer cosas eh, como flisoles, como Scratchy Day, como, como encuentros de videojuegos, sino que son personas, o somos personas que compartimos día a día, que compartimos eh, también no solamente las cosas felices, sino también otras cosas que nos preocupan. Eh, compartimos como el miedo que tenemos un evento que se nos viene y que tiene demasiados registrados, o, o un evento que se viene y que no tiene tantos registrados, o, o cualquier cosa, cualquier cosa que a nivel emocional pueda ser importante. cristian nos lo ha repetido muchas veces, hay veces que tenemos largas reuniones, cristian dándonos sermones de que tenemos que hablar de las emociones que tenemos, que tenemos que decirles a, a personas en nuestro entorno en quienes confiamos eh, de, lo, de lo que nos está pasando. Y creo que eso es lo que hace que Open Lab, mucho más que solamente ser un colectivo, colectivo, mucho más que solo ser un laboratorio, también es un espacio para generar relaciones eh, de hermandad, de familia, y eso es lo que ha hecho que Open Lab, eh, en lugar de ser eh, solamente un grupo, sea una comunidad fuerte y que vaya creciendo como ha ido creciendo. Sí, bueno, este, también podemos mencionar o hablar sobre las distintas actividades que hemos hecho y las que estamos por hacer también, también. Eh. Ahí, pues, eh, no sé, creo que ya perdí la cuenta. Creo que son como más de 100 actividades, decía yo, más de 100 actividades creo que habíamos contado el año pasado. No sé, ¿quieres comentar algo, Iván? Eh, sí, sí. Estoy rebotando. Mira, me acabo de dar cuenta de que mi micrófono es, el, es, es este pingüino. Entonces, para hablarle, se vuelve un micrófono. Ahora se vuelve un pingüino. Ya, este, uh, había contado, el año pasado teníamos como 100, eh, como unos 170 actividades que hemos desarrollado en el transcurso de esos dos años, pero nos faltan contar varias y entre las actividades que las tenemos contabilizadas es como bastante mixto. Eh, conversatorios, eh, paneles, conferencias, eh, encuentros, eh, jams, eh, laboratorios. Hemos hecho bastantes cosas con diferentes tipos de intensidad, diferentes tipos de complejidad. Es, eh, el trabajo que hacemos es bastante intenso. Cuando, ya cuando lo vemos en retrospectiva, es muy heroico porque hay muchas cosas que se hacen. Justamente creo que hablaba con alguien hace unos días y salía como una idea, ¿no? ¿Por qué no se hace esto? Ah, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Es una serie de tareas que se van estructurando que se tienen que determinar. Cualquier cosa pequeña para hacer, tiene una serie de tareas y se, se vuelve complejo y hacer eso multiplicado como por 100 al año, realmente es una tarea muy titánica de gente que neces necesariamente tiene que estar comprometida con una causa, porque si no sería muy difícil de, de mantener, obviamente que hemos generado un ritmo de trabajo este, procedimientos que nos ayudan mucho a, a, a desarrollar pero ponen, poniéndolo en perspectiva eh, es como, es increíble la cantidad y la diversidad y sobre todo la cantidad de conexiones que se han armado durante estos años, hemos tenido gente que nos ha hablado de toda Latinoamérica, literalmente, que se ha unido y que también nos está viendo y nos gusta mucho y eso creo que es como una de las visiones de, de, del espacio, del Open Lab, consolidarse como un referente regional de gente y de, de temáticas que hablan acerca de la cultura libre. Sí, así es. Este, por ejemplo, una de las, de las comunidades eh, bueno, que nos apasiona habernos conectado es eh, la comunidad de, de ciencia abierta, la comunidad iberoamericana de ciencia abierta. Y, y, y um, por ejemplo, en este, en este um, evento que hemos venido eh, produciendo desde el 2020, las jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta, eh, que se, se, ha, se ha realizado así en un proceso de co-creación junto con la comunidad iberoamericana. Eh, conectando, conversando, invitando a uno y luego cada invitado te sugiere otro eh, y, te, y te ayuda a conectarte con, con, con, otra, con otra persona referente en la región y vamos conversando y así se, se construyó este, las jornadas de Descubriendo la Ciencia Abierta y así pues es como también se construyen las actividades alrededor del software libre que son como dos comunidades hermanas eh, y, y, y bueno, eso, eso, eso nos encanta, ¿no? Entonces, eh, es, es, es un poco la, la, la base de, de, de, de cómo, cómo trabajamos desde el Open Lab, no solamente al interior eh, como organización o, o al interior como país, sino también a, a nivel global, ¿no? Este, lo, lo cual es, es muy, um, eh, muy nutritivo, digamos, para... para todo ecosistema de innovación, este, este intercambio, este flujo de conocimientos, de contactos, de redes, de conexiones. Eh, y, y bueno, no sé, este, hay más, más actividades. Estoy, estoy viendo ahora la página, la, la página, eh, página openlab.es. Ustedes pueden entrar a mirar en actividades. Es, es, les va a dar una idea de, de, de todas las cosas que hacemos, ¿no? De eh, el criptocafé, niñas en las tecnología... Eh, en fin, este, sobre el domino Day, eh, el, toda la serie de, de, de, de las jornadas descubriendo la ciencia abierta, eh, el, bueno, sobre temas de educación libre, eh, bueno, son, son muchas, muchas. No sé si quieres comentar algo ahí, Iván o, o Mari, voy a compartir la pantalla para mostrar eso que estaba, estaba mirando ahora. Yo solamente Eso necesito tipo de las actividades, que dice. muchas de las actividades, que, actividades que dijo Fran, eh, son ciclos, eh, eventos que han durado varias semanas, eh, semanas con uno, o dos eventos, eventos, entonces ciclos de ocho, diez, doce sesiones, que gira giro bastante, eh, es diálogo con, con las partes del tema, eh, con ciencia abierta, con educación libre, que han sido muy interesantes hacer, ...relaciones con todas las personas que dominan esos temas. Ahí estamos viendo que nos, nos faltaba fe, que, que es un ciclo muy reciente. Tenemos algo que nos orgullece mucho, que es... Eh, ser, no sé cómo decirlo, pero bueno, las personas que trabajamos mucho, los Game Jam. En Global Game Jam lleva algunos años de organización con Iván y conmigo, y bueno, y todo el equipo. Eh, y mm, he perdido la cuenta de cuántos Jams hemos hecho, la verdad... No sé si Iván tiene ese dato, porque ya la he perdido. Ah, como unos 10, supongo. Entonces, más o menos. Sí, entonces, y ahí vemos eventos, ahí justamos con Educación Libre, un ciclo bastante largo, que duró unos 3, 4 meses, y que y que creó muchas comunidades, un, sí. unió a muchos, gente especialista, y sobre todo nos trajo a temas muy importantes, y temas que yo solamente los estudiaba, y luego llegar a conocer las personas que lo hacían como el tema del eh, One Laptop for Children, la LPC, llegar a conocer a esas personas, fue súper interesante. Y yo no sé si Mari quiere comentar sobre los eventos que hemos hecho, sobre Sobre Libre. Sí, como dije antes, literalmente, cualquier cosa que queramos hacer aquí se da. Y entre ellos, una de las cosas que se hizo en el 2020, lo de experiencias de, de Frisol en América Latina que propició que nuevas sedes, se animen a hacer cosas a pesar de la pandemia, eh, el hecho del contexto situacional que estaban en aquel entonces, pero que no fue una barrera o que no fue un punto de hasta aquí puedes hacer, más allá no puedes, sino que nos hizo que te rompamos un poco el esquema de miedo, nos atrevamos a hacer cosas diferentes, a probar, a equivocarnos, como ya lo dijo Cristian, pero a equivocarnos con pasión con alegría, con, con emoción de lo que estábamos haciendo, por el simple hecho de que lo estábamos haciendo. Eh, cosas como el frisol, como el, el frisol es una de las cosas que, que me encanta mucho, mucho, pero también se han hecho muchas cosas con enfoque de género, como eh, el, el Día de las Mujeres en la Ciencia, como el Día de las Chicas en las TIC, que fue hace poquito, eh, y es esa diversidad. También muchas, unas cosas de arte que promovía también Iván Lazo. Eh, de, del cine y de las películas y esa fue una de las, de las cosas que a mí más me encantó de hecho en, en aquel entonces porque era como que te rompía la cabeza el, el tipo de, o sea, tú esperabas como un tipo de, de, de crítica a, al arte y te venían con otras cosas y, y ese evolucionar, ese recrear, reinventar, reformular las cosas hace como que sea más atractivo no solamente como, como en el, mira, vamos a tener más gente que le guste, sino en, en lo que nosotros queremos expresar, porque eso también se ha convertido en una forma, un medio, para que el equipo, para que cada uno de nosotros pueda expresarse, expresarse, pero con la certeza de que está acompañado por el resto del equipo. Sí, otra actividad también que, que, que hemos hecho, es, tiene que ver con los laboratorios, ¿no? Como este, en la serie de laboratorios, eh, eh, que, que se hizo con uno de los aliados, así como eh, Skel y, y como el Hub de Innovación de Quito eh, que hemos trabajado laboratorios, de hecho va a haber un laboratorio en, en junio con quien estamos trabajando en conjunto eh, que es el laboratorio de expedición de datos y eh, bueno, todas estas artes que están viendo ahí eh, todas artes muy lindas eh, hechas por, casi todas, por Samantha Joa, que también cabe recalcar tremendo trabajo de, de, de Samantha ¿Esas son, sí, sí, esas son mías esas son mías esas son mías casi todas dijimos casi, casi todas los sí, los sí, los de las de, de, las, de, de las artes ¿no? pero las primeras las sí Iván esas, sí claro acá, Ajá, sí. Iván. también hay que reconocer que tuvimos una etapa con otra diseñadora no sé si Francisco oh, me recuerda el nombre Pauline ah, okay. también que hizo también muy lindos artes que nos estuvo eh, colaborando por, por un tiempo. Sí, entonces eso. No sé si quieres comentar algo sobre los laboratorios, Iván. No, más bien este es una de las líneas que llevamos. están también dentro del ADN del, de, del Open Lab. A los procesos participativos, laboratorios, hackatones, jams, una de las cosas que nos interesa es cómo la gente construye conocimiento y propiciar espacios para que la gente construya. Eh, cuando hablamos acerca de laboratorios o hablamos acerca de hackatones Normalmente la gente se imagina, oh, van a sacar algún producto que sea como espectacular. Realmente eso no importa mucho. No, lo, lo que importa más es el proceso, el proceso como resultado. El momento en que la gente pueda juntarse, pueda conocer, pueda aprender, pueda con conectar relaciones y eventualmente sacar algo, eso es lo más importante dentro de un proceso colaborativo. La idea de cómo mucha gente hace cosas, cómo mucha gente construye conocimiento, independientemente del resultado que salga, porque después puede, puede, puede, puede aplicarlo y puede generar algo. Pero lo importante es que esas personas se relacionen entre sí, hablen, hagan contactos y eso es un, y todo ligado con la cultura libre, porque la propia cultura libre es una cultura colaborativa. Ese es el objetivo, compartir el conocimiento. Y esos espacios son, son ideales para ello. Eso, eso es lo que quería comentar y también como darles las gracias a todas, todas. Eh, todavía no vamos a cerrar, pero nada también quería como comentar un poco en relación con lo que decía el Chris, que el, todo el equipo que, es, que hace, eh, el equipo de producción es un equipo ya más fortalecido y genera estrés, ¿no? También como dar las gracias a todos por el estrés que se tienen que comer en el día, a estar comunicando con las personas, confirmando listas, este, produciendo artes, a, generando ideas para nuevas, para los procesos o en reuniones de repente que, que surgen para revisar metodologías. Es, es intenso no, y nada, hay, un, hay un equipo sumamente lindo el que se ha conformado durante esos dos años. Eh, yo de mi parte solamente quería invitar a todas las personas que nos están viendo a que estén muy pendientes de nuestra página web porque tenemos muchas sorpresas, muchas cosas lindas que se vienen, con las que las estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes y que no teman de acercarse porque hay gente que muchas veces me escribe y me dice, pero es que yo no sé mucho de esto y así. No importa, el, el punto es hacer una comunidad fuerte que, que se construya a sí misma, que pueda aprender unos de otros y, y pasarla bien y que y sea una comunidad fuerte aquí en Ecuador. Entonces, anímense y, y síganos siempre en, nuestras, en nuestra página para que estén al tanto de todas nuestras novedades. Eso. Bien, ya estamos casi, casi que llegando al final de esta, de esta transmisión. Eh, creo que ya hemos abarcado muchos temas que queríamos contar, eh, Van a haber más actividades a lo largo del, del año, por ejemplo, las jornadas de Ciencia Abierta Edición 3, el Laboratorio de Expedición de Datos que va a ser en junio, que es eh, un, una iniciativa del Hub de Quito, eh, este, el Congreso de Ciencia Abierta, que estamos también eh, con las organizaciones aliadas, tenemos ya unas... 13, 14 organizaciones aliadas, más o menos, que son, pues, las organizaciones de, eh, de facto, de, de ciencia abierta en la región, Redalix, este, eh, bueno, el FOLEC, que es como, como organización aliada, eh, AsabiO eh, que es una comunidad, eh, las universidades de Colombia, que también son referentes en ciertos procesos de ciencia abierta, como la Universidad de, eh, del Rosario, eh, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, eh, y, y bueno, la Universidad de, de La Plata. Bueno, hay otras que, que estamos conversando, eh, que estamos dialogando para sumarnos en esta cruzada de hacer un congreso iberoamericano de ciencia abierta eh, y que seguimos conversando y bueno, ya vamos a tener más noticias más adelante, no queremos tampoco adelantar mucho. Sí, yo solamente para decir en esa línea, tenemos muchas organizaciones que nos han, um, han apoyado y, y, y confían en nosotros, ¿no? O sea, la lista es bastante grande. Los que se hayan sumado la OEI es una de las organizaciones que también nos han dado un espaldarazo este año. A también, ¿no? Como nos ha, nos ha ayudado. Igual como el CAD, este, hay varias quizás me estoy ah, Faro incluso el grupo Faro también se ha sumado como una organización que nos está, que nos está dando una mano y la lista va a seguir aumentando y va a, cre va, va, va a seguir creciendo y eso es lo lindo de, de trabajar con un ecosistema y con gente que, esté crey que está creyendo mucho en el trabajo que estamos haciendo como de fortalecimiento de la comunidad derechos digitales también es un gran, gran aliado ellos y no sé, o sea, podrían haber muchos más que tal vez nos estamos olvidando ahora, pero que la comunidad va creciendo cada día más, y eso es lo que queremos: que cada vez hayan más organizaciones y más personas que se vayan juntando. Sí, sí, sí, Mari, algo ibas a comentar, perdón. Sí, sobre las actividades próximas y que se nos vienen ya casi, eh, aparte de las que ya mencionó Francisco. Las últimas eh, sedes de FLISOL que, que no quieren quedarse este año sin hacer actividades y dijeron nada, tarde pero hacemos. El 28 de mayo vamos a tener FLISOL Guayaquil, va a ser en las instalaciones de Épico, eh, vamos a estar más o menos desde las 9 de la mañana en adelante. Eh, lo, el mismo horario aplica um, a Quito pero va a ser el 4 de junio en la Universidad Central del Ecuador. Vamos a tener en serio Varias actividades. No van a ser las mismas entre una sede y otra, pero les estamos garantizando que va a haber mucha diversión, mucho software libre y mucha pasión por eso que estamos haciendo. Así que igual vayan agendando esas actividades. Ah. Sí, sí, sí. Y, y bueno, nada, pues eh, también eh, un saludo a nuestro querido amigo Daniel Bisuete, que también es parte del Open Lab, que, que nos ha venido siguiendo y apoyando de, de, de alguna manera, eh, un, un poco disperso porque ha estado como muy complicado con, con sus proyectos, pero, pero que también lo tenemos aquí en nuestro corazón, a, a nuestro amigo Daniel Bisuete. Y, y claro, pues nada más, eh, decirles que nos, nos sigan por las redes sociales, OpenLab.es, ¿sí? todas, eh, bueno, casi todas, eh, hay alguna red social en la que no estemos, ¿no? Sí, sí estamos en todas, creo. No falta TikTok. No, falta TikTok. No, no. Bueno. Próximamente me, me verán bailar. Oh, no. No, no, no, no. Entonces, nada, y, y a nuestra web, OpenLab.es y, y ya está. Eh, eso último que dijo el Chris, eso era broma, por si acaso. Ya, nada más. Ok. Iván. Uh, no, nada más. Pues realmente, solo quería mencionar también a los otros aliados institucionales, también de los objetivos, es la incidencia. Eh, la incidencia en políticas públicas y en eso hay eh, la relación con el Ministerio de Culturas, con el Minintel, con el Ministerio de que también han sido actores con los cuales hemos estado rondando durante este año, y también como darles Épico. las gracias con Épico también este, con Quito, por su, tam, también que está dentro de todo esto y nada, pues hay mucha gente que realmente hay que dar las gracias, el año pasado nos pasó lo mismo, como que salían nombres y nombres y nombres y de repente el chat digamos como colocando, ah, también hay que dar las, la, la, la, la mención a tal otra persona pero va creciendo, o sea, es una señal de que eso está vivo y de que continúa y más bien ya el siguiente siguiente año vamos a volver a hacer otro informe, vamos a contarles cómo, cómo nos ha ido y otra cantidad de gente seguramente se va a unir dentro de nuestra lista de agradecimientos. Perfecto, bueno, nada más, este agradecerles por estar conectados durante este rato, escuchando un poco nuestras historias y pues nos seguimos viendo en eh, la internet. Sí, gracias.